Es un honor para mí, por mi rol de Vicepresidente de la sede de la OEA y como Secretario Nacional de Cuidados y Discapacidad de Uruguay, estar brindando esta conferencia en el marco de la celebración de los 15 años de vida del SENADI de Panamá. Una institución que promueve y protege los derechos de las personas con discapacidad todos los días. Voy a estructurar mi intervención en tres partes. En primer lugar, me referiré a las brechas de desigualdad que afectan históricamente a América Latina, analizando cómo la discapacidad no siempre ha estado presente en estos diagnósticos o en las políticas públicas dirigidas a reducir el flagelo de la desigualdad. En la segunda parte, repasaremos juntos los hitos normativos más importantes en materia de discapacidad, tanto de la región como a nivel internacional, y los esfuerzos que han hecho nuestros estados en traducirlos en acciones concretas en favor de los derechos de este colectivo. Por último, veremos cómo ha impactado la pandemia por COVID-19 en las personas con discapacidad en la región y qué desafíos y oportunidades tenemos para salir de esta crisis con más y mejores políticas públicas que protejan los derechos de este sector de la población. Es importante Comenzar problematizando que la desigualdad en América Latina es un fenómeno estructural que encuentra como una de sus raíces históricas el pasado colonial y la segregación social y política entre los pueblos indígenas afrodescendientes y la población de ascendencia europea. Una economía fuertemente asentada en la explotación de recursos naturales que propende a la concentración de la riqueza y más recientemente una población mayoritariamente asentada en cinturones de ciudad de más de un millón de habitantes y un sistema de tributario regresivo. Todos estos factores determinan que nuestra región sea hoy y desde hace varias décadas la región más desigual del mundo. Si tomamos los estudios seminales sobre el desarrollo y desigualdad en América Latina que han producido los organismos internacionales, la discapacidad hace una variable altamente desatendida por las narrativas y los informes hasta la primera década del siglo XXI. Esto, desde nuestro punto de vista, obedece a dos razones interrelacionadas que invisibilizan la temática. La persistencia de barreras en la sociedad que impiden la participación de las personas con discapacidad y la ausencia de estadísticas comparables y fiables hasta la reciente introducción de un conjunto de preguntas sobre discapacidad en los últimos censos de población de los países de la región. Los datos y las estadísticas son insumos estratégicos con los que to los tomadores de decisión diseñan, monitorean y evalúan las políticas públicas y planes estratégicos. Sin embargo, la literatura especializada da cuenta de la limitada disponibilidad y fiabilidad de estadísticas comparables a nivel internacional de registros administrativos desagregados y, consecuentemente, de la falta de análisis e investigaciones sobre las características socioeconómicas, las barreras del entorno y las necesidades de la población con discapacidad a nivel global y, en mayor o menor medida, de las diversas regiones y países. Consecuentemente, muchos actores estatales, investigadores y activistas todavía no contemplan a este colectivo como uno de los grupos de la población en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión. La falta de datos de calidad retroalimenta un, ente un entendimiento pobre del fenómeno de discapacidad que es heterogéneo y complejo en la medida que existen diferencias entre distintos tipos de discapacidad y las intersecciones de clase, edad, territorio, género, etnia, raza y estatus migratorio de las personas con discapacidad. En los últimos 15 años, tres hitos normativos están imprimiendo un nuevo momentum a la necesidad de contar con más y mejores datos e información sobre la población con discapacidad. En primer lugar, el Programa de Acción para el diseño de las Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado en 2006 por los Estados miembros de la Convención Interamericana para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que reconoce en sus estrategias la necesidad de contar con estadísticas desagregadas y comparables. En segundo lugar, la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ese mismo año, cuyo artículo 31 obliga a los Estados Partes a recopilar información adecuada, incluida los datos estadísticos e investigación, que les permita formular y aplicar políticas a fin de dar efecto a la presente Convención. En tercer lugar, en septiembre del año 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que, con su mandato universal, están señalizando e impulsando la cooperación internacional basada en la necesidad de fortalecer las capacidades estadísticas de los países para que puedan contar con datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales para monitorear que nadie se quede atrás. En este sentido, queremos felicitar al Gobierno de Panamá y en particular a la CENADIS, que se encuentra en un proceso de diseño e implementación de una encuesta nacional de discapacidad que toma como base la encuesta modelo de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud. Estamos seguros de que esta herramienta les va, a permitir, les va a permitir afinar muchísimo la puntería de las políticas públicas que diseñen para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. A su vez, la Convención Interamericana y su Programa de Acción y la Convención Internacional de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad establecieron el más alto estándar y faro para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Todos los estados de la región hemos firmado y ratificado ambos documentos y, por lo tanto, hemos contraído la obligación de generar políticas públicas, las prestaciones y los dispositivos para dar cabal cumplimiento a esta Agenda. En estos años, los países han realizado avances. En primer lugar, hemos cambiado el enfoque de nuestros programas que obedecían principalmente a un modelo médico rehabilitador y ponían el, el foco en la deficiencia de la persona con discapacidad, comprendiendo progresivamente que la discapacidad se produce en la interacción de la condición de la persona con las barreras del entorno, por lo que es necesario desarmar dichas barreras para asegurar la accesibilidad universal y la inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Como muestra la evaluación del tercer informe sobre los progresos en la implementación de la Convención Interamericana y el Programa de Acción que presentaron 16 de los 19 Estados parte durante el período 2016-2019, algunos de nuestros países fortalecimos la institucionalidad de la discapacidad en el entendido que de la adecuación normativa y el avance de la Agenda de los Derechos de las Personas con Discapacidad requiere de políticas que integren transversalmente el enfoque de la discapacidad, así como también de políticas focalizadas. Ello requiere de una gobernanza intersectorial y con la participación de las personas con discapacidad. De acuerdo al lema, nada sobre nosotros sin nosotros, bajo una rectoría de las Agencias o Secretarías de Discapacidad. Asimismo, esta gobernanza debe plasmarse en planes estratégicos y presupuestos acordes que permitan ir desmantelando las barreras y garantizando la inclusión plena de este colectivo. A pesar de ello, el último análisis de los informes nacionales permitió constatar que aún se observa la necesidad de fortalecer la institucionalidad de los entes rectores en materia de discapacidad, con ADIS, CENADIS o AFINES, como articuladores de políticas públicas dirigidas a este sector, de manera de eliminar toda la forma de, de discriminación hacia este grupo poblacional, ya que algunos estados reportaron una reducción en personal y recurso a sus organismos. En lo referido a lo presupuestal, el informe dio cuenta de que resulta dificultoso para los estados identificar y cuantificar la inversión pública destinada a la temática de la discapacidad, salvo en lo relativo a los rubros presupuestarios de los entes encargados de dirigir la política en esta materia. En lo relativo a, la, a su situación socioeconómica, los informes dan cuenta de que las personas con discapacidad en nuestra región presentan tasas más prevalentes en cuanto a analfabetismo falta de acceso y permanencia en el sistema educativo y menor representación de, en la población económicamente activa. Existiendo pocos reportes vinculados a la incidencia de la pobreza, se puede inferir que la prevalencia de la pobreza es mayor en las personas con discapacidad. En cuanto al acceso a la salud, es escasa la información que brindan los Estados, como avances se destaca la elaboración de manuales y capacitaciones, pero se constata con preocupación la existencia y mantenimiento de regulaciones, mecanismos y establecimientos que favorecen la institucionalización y los escasos avances que se han logrado en la puesta en marcha de dispositivos y servicios en la, co en la comunidad, lo que tienen un alto impacto en relación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. En materia de accesibilidad, el informe constata que resulta aún insuficiente la aplicación de políticas y acciones que permitan tener acceso universal a los espacios físicos, el transporte y las tecnologías de la información y la comunicación. Faltan mecanismos eficaces y efectivos relacionados con el monitoreo, control y vigilancia del cumplimiento de avances de accesibilidad reflejados en planes con metas y procedimientos de sanción, por lo que se alienta a los Estados, incluyendo a los Estados Federales, a implementar estrategias que permitan subsanar este déficit. En lo que refiere a la obligación de los Estados de concientizar a la ciudadanía sobre los derechos de las personas con discapacidad y derribar estereotipos, se vislumbra necesario que los países pasen de los documentos o manuales de buen trato a la realización de campañas masivas que contribuyan a, a poner a la discapacidad en la agenda pública y social con una perspectiva de derechos y bajo el modelo social de la discapacidad. Respecto a la participación política y ciudadana de las personas con discapacidad, el análisis de los informes dio cuenta de que la mayoría de los Estados incluyeron medidas concretas de accesibilidad electoral que facilitan el ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad. En este sentido, se destaca la implementación de espacios accesibles o la producción de materiales electorales en braille, aunque continúan coexistiendo en la región restricciones para quienes viven con discapacidad intelectual o psicosocial que muchas veces son excluidas del padrón social. El informe también da cuenta de que los Estados brindaron en sus últimos años un mayor apoyo al turismo accesible incluyendo concientización de empresas del rubro, elaboración de materiales de difusión y formación, como también la creación de sellos o distintivos de establecimientos con el fin de promover su identificación por la web, potenciando que las personas con discapacidad, como consumidores, puedan acceder de manera igualitaria a estos servicios. En cuanto al acceso a la justicia de las personas con discapacidad, de las medidas reportadas por los Estados se constata que han habido algunos avances en cuanto a la accesibilidad para personas sordas, intérprete de lengua de señas, pero que es necesario fortalecer dichas acciones en términos de cobertura, incorporando otros aspectos como la comunicación no verbal o la lectura fácil, para alcanzar a la población sorda que utiliza su propio repertorio comunicativo y a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, asegurando que sean incluidas en el servicio de justicia de manera directa. A su vez, los países no reportaron datos sobre la aplicación de adecuaciones procedimentales, que son un elemento central para remover las, bar las barreras que afectan a justiciables, operadores de, de la justicia o profesionales del sistema judicial con discapacidad. Por su parte, en este periodo los países han mejorado el registro de datos de las personas con discapacidad privada de la libertad, aunque no hay información sobre las medidas adoptadas para abordar la situación de ese colectivo. <coughs> Respecto al, al derecho a una vida libre de violencia, las personas con discapacidad de las personas con discapacidad, los estados no han previsto en el registro de denuncias el dato de la discapacidad por lo que no es posible conocer casos existentes y efectuar con la comparación con la población sin discapacidad. Dada la mayor vulnerabilidad de las niñas, niños y mujeres con discapacidad frente a la violencia, el Comité que analizó los informes resaltó la necesidad de que los Estados establezcan o fortalezcan los mecanismos de monitoreo de la violencia. También es necesario asegurar que las campañas de concientización visibilicen a este grupo de la población y que los servicios de prevención, denuncia y atención cuenten con la accesibilidad universal requerida, en especial la accesibilidad física y comunicacional. En este periodo, los estados han iniciado procesos de elaboración de protocolos de atención y protección de personas con discapacidad en emergencias, catástrofes y desastres naturales. No obstante, se considera necesario reforzar estos procesos con la activa participación de personas con discapacidad para asegurar su eficacia y a la vez garantizar que los mismos sean ampliamente difundidos en la comunidad en formatos accesibles. Asimismo, los Estados tienen que incluir a las personas con discapacidad en el debate y las acciones frente al cambio climático. La crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia por COVID-19 en la región puso de manifiesto que pocos países tuvieron en cuenta a las personas con discapacidad en sus planes de emergencia sanitaria. Por sus altos niveles de desigualdad económica, sociocultural y territorial, la pandemia impactó comparativamente más en términos sanitarios de América Latina que al resto de las regiones. Esto al concentrar el 28% de los casos positivos y el 34% de las muertes hasta fines de septiembre del año 2020, registrando una caída en su PIB del 8% en ese mismo año. La alta densidad poblacional de la región, los elevados niveles de pobreza y hacinamiento humano, las altas tasas de trabajo informal y las dificultades de los sistemas sanitarios para testear y rastrear tempranamente los casos positivos son otro de los aspectos que inciden en la propagación masiva del virus en muchos de los países de América Latina. Cabe recordar que de la última ronda de censo de población de la región se desprende que, América, que en América Latina viven aproximadamente unos 66 millones de personas con alguna forma de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 12% de su población total. A esto, hay que añadirle que se advierte una tendencia al alza de la cantidad de personas en esta situación, a raíz del incremento de la esperanza de vida y de la proporción de personas de más de 60 años, lo que aumenta la probabilidad de tener alguna discapacidad, así como del crecimiento de las enfermedades crónicas, tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y trastornos de la salud mental que pueden generar alguna forma de discapacidad. A su vez, el informe mundial sobre discapacidad de la Organización Mundial de la Salud pone en evidencia que las personas con discapacidad en su conjunto presentan peores indicadores sociales y económicos, entre ellos mayores índices de pobreza y menor cobertura de salud, así como bajos niveles de escolarización y formación y una menor participación en el mercado laboral, resultando de las persistentes barreras estructurales que obstaculizan su participación e inclusión social. Por otra parte, la prevalencia de la discapacidad es mayor en las mujeres que en los hombres. Promedialmente, el 19.2% de las mujeres viven con algún tipo de discapacidad, mientras que esa cifra alcanza el al 12% de los varones. Dentro de esa de esa cifra podemos destacar que eh, dentro de las personas con discapacidad el 60.5% son mujeres o niñas y solo el 39.95% son varones, adultos o niños. Al respecto, es preciso señalar que las mujeres y niñas con discapacidad tienen mayores desventajas sociales, económicas educativas y profesionales que los varones en esa misma condición. La exclusión y el aislamiento de las mujeres con discapacidad de la sociedad y la falta de apoyos para la comunicación y movilidad aumentan su grado de vulneración ante la violencia y el abuso sexual. Por otro lado, es preciso tener en cuenta que existen diversos tipos de discapacidad y que una alta proporción de esta población suele tener limitaciones relativas al funcionamiento autónomo diario. Algunas de ellas tienen necesidad de apoyo y cuidado de otra persona para realizar actividades básicas de la vida diaria y o instrumentales, tales como movilizarse dentro y fuera del hogar. Por todo ello, las personas con discapacidad representaron uno de los grupos más vulnerables a la exposición y a la peligrosidad del COVID-19. En distintos niveles, las medidas de confinamiento, obligatorio o voluntario, la suspensión de actividades presenciales, entre otras medidas adoptadas para frenar la transmisión del virus, han provocado problemas y desafíos sin precedentes que en la mayoría de los casos implicó adopción de nuevas rutinas o estrategias. En estos años de pandemia, los organismos internacionales pudieron constatar una reproducción de la desigualdad multidimensional, un aumento de los conflictos interpersonales e intrafamiliares de la violencia basada en género contra las mujeres y niñas, así como otras formas de opresión y explotación de las personas. En ese contexto, las personas con discapacidad y sus familias se vieron expuestas a estos impactos generales y a otros impactos singulares de la crisis sanitaria y económica por COVID-19. Según los informes de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Salud del año 2020, las personas con discapacidad tuvieron y tienen mayor riesgo de contagio y mortalidad, y mortalidad perdón, por COVID-19. El virus afectó más a las personas que pertenecen a poblaciones de riesgo, es decir, a individuos que tienen enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad socioeconómica entre otros factores, siendo las personas con discapacidad un grupo de alto riesgo porque suelen tener comorbilidades y estar en situación de vulnerabilidad socioeconómica por las barreras que experimentan en el acceso a la educación y al trabajo, entre otras. No obstante, es preciso señalar que no todas las personas con discapacidad tienen una mala salud o están dentro de población de riesgo, aunque la mayor parte suele experimentar barreras en el acceso a la salud. Durante la pandemia, sobre todo en etapas de confinamiento, se hizo difícil que las personas con discapacidad pudieran continuar con normalidad con sus controles de salud y sus tratamientos de rehabilitación, aspecto que es posible haya empeorado sus condiciones de salud y calidad de vida. En este punto es preciso mencionar que existieron barreras en la comunicación e información que hicieron que no toda la información relacionada a la salud pública les llegara en formatos accesibles. Además, algunas personas con discapacidad y dependencia severa necesitan de contacto físico de otras personas para que las ayuden a realizar las actividades básicas de la vida cotidiana. En este sentido, depender de la ayuda de otra persona para subsistir las hizo más vulnerables al contagio porque no tuvieron posibilidad de mantener la distancia social. En muchos casos en los que las personas con discapacidad reciben cuidados en domicilio vieron sus cuidados interrumpidos, ya que quienes cuidan a estas personas de forma remunerada no pudieron ir a trabajar porque las aulas presenciales de sus hijos estaban suspendidas. Para los casos de las personas con discapacidad que residen en instituciones o residencias de larga larga o corta estadía, muchas sufrieron abandono del personal o no contaron con las condiciones adecuadas para asegurar los estándares de higiene, garantizar la distancia física, realizar los test de detección del virus y asegurar condiciones de aislamiento para evitar su propagación. A su vez, las personas con discapacidad y sus familias están mayoritariamente en situación de vulnerabilidad económica, para hacer frente a la crisis que trae aparejado el COVID-19. Ello debido a que una baja proporción de las personas con discapacidad tienen acceso a protección social no contributiva. Las pocas personas con discapacidad que contaban con un empleo formal tuvieron más riesgos de ser despedidas o enfrentar mayores dificultades para regresar a su trabajo durante la recuperación económica. En, en tanto, muchos de los protocolos sanitarios no tomaron en cuenta las particularidades o necesidades de este grupo de trabajadores. El impacto económico que trajo aparejado el COVID-19, en general, tuvo mayores consecuencias en las familias que tienen un miembro con discapacidad. Fundamentalmente, a raíz de la sobrecarga económica y del aumento del tiempo destinado por las mujeres a la atención y cuidado no remunerado de sus familiares. Considerando que los niveles de desocupación y pobreza de las mujeres latinoamericanas aumentó significativa y desproporcionadamente luego de la pandemia, el impacto fue aún más fuerte sobre las madres y cuidadoras de personas con discapacidad. Asimismo, los niños, niñas y jóvenes con discapacidad tuvieron un mayor riesgo de quedar rezagados o desvinculados del sistema educativo. Muchos estudiantes con discapacidad quedaron excluidos de los dispositivos para la educación a distancia por no tener acceso a Internet o, no, o por no tener una computadora. Algunos experimentaron barreras al aprendizaje porque los formatos de las plataformas no son accesibles o porque no se realizan los ajustes de contenido para los, algunos estudiantes con discapacidad. Este impacto desproporcionado del COVID-19 en la población con discapacidad nos obliga a pensar en la vulnerabilidad que aún atraviesa este colectivo. A pesar de los derechos reconocidos, de los programas y políticas, es necesario seguir desarmando las estructuras históricas de la desigualdad. Los Estados tenemos que derribar con todas nuestras fuerzas y de forma sostenida todas las barreras actitudinales físicas de la comunicación y la información que persisten en nuestra sociedad. Pero si tuviéramos que elegir un aspecto de la política pública donde hacer foco, pienso que es muy importante que los Estados derribemos las barreras que impiden que las personas con discapacidad aprendan junto a las personas sin discapacidad en las escuelas, en los liceos, en la universidad. La educación inclusiva es sin lugar a dudas, uno de los vectores más importantes para ampliar las oportunidades de las personas con discapacidad y crear sociedades más inclusivas y justas, que celebren la diversidad y se beneficien del aporte de todas las personas sin dejar a nadie atrás. Asimismo, generar programas y normas que favorezcan la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el ámbito público y privado es otro de los aspectos más relevantes para generar autonomía económica en este se sector de la población. Los países de la región podemos beneficiarnos mucho del intercambio de experiencias y del análisis comparado de las normativas y las políticas públicas. La cooperación internacional y la cooperación sur-sur son herramientas fundamentales para que los Estados puedan aprender entre sí y de otras regiones. Espacios como el de la Organización de los Estados Americanos, el Programa Iberoamericano de la Discapacidad, son idóneos para el diálogo y el intercambio de saberes entre nuestros países. Este bienio tenemos el honor de compartir con Panamá la presidencia del CEDIS de la CIADIS y nos hemos trazado algunos objetivos que dan continuidad a los trabajos que vienen haciendo los países miembros en este espacio. El monitoreo de los programas de la implementación de la CIADIS y el PAD es uno de nuestros mandatos como representante del CEDIS y en este sentido estaremos evaluando los indicadores y preparando el nuevo informe que deberán presentar los Estados en los próximos años. Asimismo, el Observatorio Regional permitirá a los tomadores de decisión y a los ciudadanos de nuestra región contar con toda la información de las normas las políticas e iniciativas de los estados en materia de discapacidad y la implementación de un Banco de Buenas Prácticas de los Países de la Región, que será un excelente instrumento para promover la cooperación y el aprendizaje en este ámbito. Asimismo, Panamá propuso la realización de un foro que hará foco en algunos aspectos de la Agenda de los Derechos de las Personas con Discapacidad de nuestra Región, que estaremos organizando en el primer semestre del año 2023. Esperemos que los frutos de este trabajo, así como el resto de las acciones de los que los países tenemos planificadas, sirvan para robustecer nuestras políticas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad y que podamos salir de esta crisis juntos y fortalecidos. Muchas gracias por su atención.